hacer para que el computador envíe y reciba paquetes de mensajes de una forma más eficaz más rápido y esto lo vamos a hacer activando la navegación 4g en el sistema entonces vamos a escribir vamos a dar clic derecho en ejecutar aquí en el inicio del sistema clic derecho ejecutar y vamos a escribir aquí Aquí ya lo tengo. En la descripción del vídeo les voy a dejar, de este vídeo este les voy a dejar eh, este, este comando para que solo copien y peguen en ejecutar. Luego vamos a dar clic en aceptar. Luego vamos a dar clic en plantillas administrativas. Luego clic en red. Luego clic en programador de paquetes QoS y luego vamos a dar clic en, lim en limitar ancho de banda reservable. Vamos a dar doble clic, luego vamos a dar clic en, habilit en habilitada y aquí vamos a poner esto en 0%. Luego vamos a dar clic en Aplicar y luego clic en Aceptar. Ahora nos vamos a, a esta opción que dice eh, Servicio WLAN. No, no, no, Servicio WLAN no es, es aquí. A ver, Servicio. Vamos a dar clic en el Servicio. Eh, no sé cómo se lee esta sigla aquí, vamos a dar título que está bajo WILAN, aquí luego en costos de medios aquí y aquí sale establecer costo 3g y costo 4g vamos a dar clic en 4g vamos a dar, a dar doble clic allí y aquí vamos a habilitar esta opción eh, y una vez que la habilitemos vamos a dar clic aquí vamos a, vamos a darle clic en esta lista desplegable y vamos a darle clic en no restringido luego vamos clic en aplicar luego clic en aceptar y ya podemos cerrar esto luego reinician el sistema y una vez lo reinicien a la hora de ustedes entrar a las redes sociales y enviarlos en mensajes verán que se enviarán de una forma más rápida y la navegación será más eficaz eso ha sido todo por hoy y si tienen algún Nada duda me pueden dejar un comentario en la descripción del video, chao.